y yo de vas con esa gente de Jai? y yo de vas con esa gente de Jai? voy a hablar con mis guille me cabe la gente de Jai I I hate you, cho-choo, Lady Dano. Hey Joe, yes, I hate you, cho Lady Dano. Chocholeritano, cada día con una u otra mano Chocholeritano, cada día con una u otra mano Hey Joey, yeah a mask and it's the other, the guy we Joey, find a mask and the other, the guy Yeah, I gotta go miscalently, it's me to give under, the Le rey, si a mí me quedó la falta, yo chole